Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero canino Irema Curto Kennels de Presas Canarios. Bueno, eh, en primer lugar quiero saludar de forma muy cordial a Celso Romero. Hace años que no lo veo, se llevó de aquí un cachorro de pastor alemán y un presa canario. Dice que le salieron buenos. Ese era el fin. Hubo problemas con esos cachorros porque en aquellas fechas eh, se me enfermaron tanto los pastores alemanes como los presas canarios, los cachorros. Eh, hubo que medicarlos varios días con Sinulox. Y la verdad es que el Sinulox, eh, tres días de tratamiento está bien, cuatro como mucho, pero se estuvieron tratando por recomendación del veterinario durante siete u ocho días y los dejó débiles y con ciertos problemas. Pero bueno, al parecer se recuperaron y Celso está contento con ellos. Bueno, mmm, vamos a ver. Yo empecé en el mundillo del presa canario... Eh, sin ninguna finalidad al principio, nada, simplemente ya lo he relatado, ¿no? Compré a Bobby con seis años de edad, o siete aproximadamente, quizá tuviera más edad, no lo sé, por seis mil pesetas y piba que me la regalaron las tres palmas que había nacido en la finca de Juan Santana en Bañaderos. Bien. En 1976 empecé en Tamaimo, noroeste de la isla de Tenerife, yo tenía 31 años. Hasta un año anterior, poco más o menos, un año antes, perdón, eh, yo por cuestiones de trabajo, lo mío no era ni los caballos ni los perros, yo iba con traje, corbata, sin barba y el pelo cortito como cualquier otro ciudadano del sistema. Previa larga reflexión me planteé que el tipo de vida que yo llevaba trabajando por cuenta ajena como comercial no era, un, no era el futuro que yo deseaba. Y no sabía qué hacer y cuál podía ser mi futuro. Yo no tenía medios económicos, yo vivía de un sueldo, mantenía una familia que éramos cinco personas, tres hijos, mi esposa y yo. No tenía nada claro. Y bueno, me decidí después de ciertas vicisitudes desplazarme a Venezuela y allá me fui con alguna tarjeta de presentación y alguna carta de presentación para yo abrirme camino en Venezuela, no sabía lo que iba a hacer después de un año ya digo aproximadamente regresamos a Canarias otra vez un hijo se nos enfermó el mayor, José de amibiasis eh, a mí Venezuela me encantó un país enorme en aquella época no llegaba a 13 millones de habitantes eh, vi mucha delincuencia, mucha corrupción yo no me había ido a Venezuela por hambre sino por aventura como se suele decir aquí en Canarias por novelería y yo era un, un, un chico joven con muchas lecturas de aventuras. Había estado planteándome el dar la vuelta al mundo con una embarcación a vela junto con un amigo. Afortunadamente eso no cuajó, afortunadamente, porque yo no soy hombre de mar ni lo era y mi amigo tampoco. Él se rajó y entonces yo en lugar de dar la vuelta al mundo en un velero que estuve sacando, eh, estudiando en, casa, en la Casa del Mar para sacar el título de patrón de yate, bueno, pues me fui a Venezuela y luego regresamos de Venezuela. Vale. Nos repatriamos realmente. Bien, recuperé mis perros, como ya he contado, que tenía Bobby Piva una pastora alemana, un podenco y una podenca ibicencos y, y un macho Doberman. Y en el 76 yo ya estaba en Tamaimo junto con mi esposa y mis hijos, con 31 años, mi esposa 31, dos meses más que yo. A ella le dieron una plaza de profesora eh, de interina, no plaza en propiedad sino de interina. Y allí empezamos nuevamente en Tamaimo. Y yo ahí empecé como criador y adiestrador de perros. Eso era mi pasión. Y hasta hoy. Bien. De 1976 al 2000 han pasado 44 años. 44 años dedicado a los perros y en parte a los caballos también. En aquel entonces, al poquito tiempo estar en Tamaimo, yo compré un caballo en Icotel Alto, norte de Tenerife, de tres años de edad, con muchos resabios, con muchos problemas. Yo tenía poca experiencia con caballos, pero me las arreglé. Y después, bueno, seguí teniendo caballos, y hasta en nuestros días acabamos fundando un centro hípico, en la misma finca que compré, aquí en la, en la Esperanza, norte de Tenerife, cerca de la laguna y 44 años dedicado al perro y desde el 1977 que obtuve la primera camada de presas canarios pues hasta hoy, si ilusión tenía al principio, mucha ilusión nunca la perdí, ha sido una verdadera eh, aventura una aventura muy gratificante siempre digo que yo he vivido de mis hobbies desde que me fui a Venezuela o desde que regresé dos hobbies que eran el perro y el caballo los dos animales domésticos que probablemente más probablemente no seguro más han influido en las culturas humanas, en las civilizaciones humanas, menos en los países donde no había caballos, por ejemplo en América, hasta que no llegaron allí los españoles y los llevaron. Eh, durante estos eh, 44 años, 43 dedicado a la cría del presa canario, también críe pastores alemanes de líneas de trabajo, de las mejores líneas de Alemania, importaba de Alemania lo mejorcito que encontraba. Bien, con la crisis financiera hace unos seis años, tuve que renunciar a la cría de pastores alemanes porque ya no se vendían la última camada de siete cachorros u ocho, vendí dos y el resto los tuve que regalar con siete meses de edad a distintos amigos o conocidos. Pero seguí con el perro de presa canario. Bien, es muy difícil, partiendo de cero, criar razas eh, caninas y procurar hacerlo bien. Yo leía mucho al respecto y bueno, fui aprendiendo. ¿eh? Fui aprendiendo poquito a poco, al principio... Pocos conocimientos, pero poquito a poco fui aprendiendo. El mayor problema con el que se encuentra un criador y que le dificulta su tarea es eh, los cachorros. Los embarazos de las perras, bueno, más o menos funciona, pero los cachorros cuando no se tiene experiencia... Suelen presentarse problemas de gastroenteritis, eh, por ejemplo, la pastora alemana, la única que tenía, debido a mi falta de conocimientos, pues no le administré antibióticos en el momento del parto y días sucesivos y la vi en pésimas condiciones a los dos o tres días, la metí en el automóvil y fui desde Tamaimo a Santa Cruz, bueno, iba a ir con la perra que vi que estaban las últimas y por el camino se murió. Y eso era consecuencia de mi falta de conocimientos. ¿no? Bueno, eh, los mayores problemas son las enfermedades en cachorros. Problemas que con frecuencia, cuando uno recurre a los veterinarios, al menos en mi caso, mm, poco me ayudaron. Poco me ayudaron. Dinero sí me costó, pero pocos cachorros salieron adelante en manos de los veterinarios. Recuerdo que Víctor Campos Michelena, que fue criador aquí en Tenerife, era peninsular. Eh, hace muchos años me dijo mira Manuel tú tienes que ir probando que él lo había también, lo estaba haciendo y, y llevarte por lo que mejor te funciona tú vas descubriendo lo que mejor te funciona y efectivamente tienes que convertirte un poco en veterinario pero en la realidad, en la práctica, en tu criadero leyendo el libros no había internet, ahora la cosa está mucho más fácil uno entra en internet y enseguida busca soluciones pero en aquel entonces no tenías que recurrir a algún libro y llevarte a veces por lo que te decían los veterinarios pero el veterinario costaba mucho dinero y poco me resolvía yo lo siento mucho por ellos eh, la mayor parte de los veterinarios pues les pasa lo mismo se licencian procuran trabajar en alguna consulta veterinaria de algún veterinario conocido con algo de experiencia o con bastante experiencia pero los veterinarios, los que yo he conocido ninguno ha criado perros como criadores, no abren su consulta y empiezan a ejercer y claro, los perros que tratan de clientes, los que escapan bien y los que no escapan pues se mueren el criador se encuentra con una realidad distinta vive de los perros y tiene que sacarlas adelante, sacar las camadas adelante y si acierta bien y si no pues, pues se mueren recurre uno a los veterinarios, repito y no me parte de las veces a mí lo único que me ha me ha ocurrido es facturas que después incluso en una ocasión tuve que pedir un préstamo al banco para poder pagar al veterinario porque se me habían acumulado dos mil y pico euros y no tenía dinero suficiente para pagarles. Bien, la alimentación, porque me preguntan con frecuencia relacionado con la cría. Pues la alimentación, las vacunas. Con las vacunas he tenido muchos problemas. Con la alimentación hasta cierto punto. Cuando yo empecé en Gran Canaria sin ser criador, pues empecé dándole a un cachorrito Doberman y después dos hembritas que compré de la misma camada. Carne picada como para albóndigas, en aquella época no había piensos como ahora. De hace unos años esta parte, todos son piensos. Las multinacionales primero y las nacionales después, eh, todo a base de piensos. Bien. Pero yo les daba pan remojado, un poco de arroz algunos días y carne de albóndigas como para albóndigas con la picada que compraba en la carnicería. Y esos, dos, eh, esos tres cachorros Doberman se criaron de maravilla, ¿no? Y es, así fue los primeros cachorros que yo tuve. Luego empezamos con los piensos, ya yo como criador, ¿no? Eh, y ha habido problemas con los piensos, incluso a veces gastroenteritis, y no sabía si eran por los piensos. Eh, bueno. Eh, la experiencia me ha demostrado, con los años, que lo ideal es lo que yo empecé haciendo en un principio, sin ser criador Carne cruda Y en un reportaje de Félix Rodríguez de la Fuente, que todos los españoles conocemos, sobre todo los que tenemos ciertos años eran reportajes muy interesantes de naturaleza, de aves, de lobos. En fin, se hizo muy famoso Félix Rodríguez de la Fuente hasta que se mató eh, porque se estrelló un helicóptero donde viajaban, no sé si fue por, por el Ártico o no sé dónde, por dónde. Bueno, entonces yo recuerdo que Félix Rodríguez de la Fuente hablaba de cómo se alimentaban, había que alimentar los perros que era cómo se alimentan los lobos, los cánidos salvajes, que lo primero que hacen es matar una res, un animal, un herbívoro, y lo primero que hacían era desgarrar el, pa el paquete intestinal y comer los vegetales semidigeridos. Luego iban a por las vísceras, como son, pues yo qué sé, el hígado, el corazón, y seguían luego, pues, eh, por los haces musculares y por los huesos planos, donde había... Eh, riqueza de glóbulos rojos y todo eso en fin hierro para el animal no y eso nunca lo he olvidado y siempre recomiendo a mis clientes desde hace muchos años que a los cachorros les den carne cruda carne cruda de pollo que no se preocupen por los huesos que si se les atraviesa todo eso son historias que se han inventado no sabemos de dónde parten hay un libro muy interesante no recuerdo el autor, pero podría mirarlo porque aquí tengo los libros, pero no vale la pena, es igual. Se titula Psicología y adiestramiento del perro, de un veterinario norteamericano que murió hace ya bastantes años, que él publicó, escribió y publicó un, muchos libros relacionados con los cánidos en general, con los perros, los lobos, el adiestramiento, la genética... Bien, y él habla en un apartadito, en un párrafo, Precisamente de esto, si los huesos de los pollos eran malos para los perros y entonces él comenta que en un programa de televisión invitó a cualquier veterinario, cualquier ciudadano que tuviera algún caso eh, de que debido a los huesos de los, per, de los pollos se le hubiese perforado el intestino a algún perro o se les hubiese atravesado. Dice todavía estoy esperando que me llamen. ¿eh? ...para eh, decirle que sí, que efectivamente habían tenido esos problemas... ...y a él nunca le habían llamado y que su experiencia le decía que no... ...yo puedo decir que llevo cuarenta y pico de años, cuarenta y uno, cuarenta y dos... ...o cuarenta, para ser más exactos... ...que mis perros comen pollo crudo, carcasas de pollo... ...y muchas veces cuando ha habido pollos completos... ...yo los he cortado con un hacha, con una cuchilla grande que tengo en un pilón grande de eucaliptos eh, y yo allí les picaba y les sigo picando los pollos a los perros y a los cachorros muy menudito para que lo puedan comer con facilidad y se crían de maravilla y no hay problema de huesos y no hay problema de gastroenteritis no hay problema de nada y luego les doy un pienso de calidad en poquita cantidad para aportar fibra que no contiene, no contiene la carne lo que, porque claro, yo no les puedo dar a los perros ni a los cachorros, eh, todo lo que dice Rodríguez de la Fuente, ¿no? que es los, los, los vegetales semidigeridos eh, que obtenían de, la, de los herbívoros que cazaban. Bien, yo eso lo aporto con un pienso de calidad, un puñadito de pienso, nada más. El, el, lo fuerte de la alimentación es carne cruda, en nuestro caso, eh, de pollo, porque tengo el, el matadero de pollos aquí muy cerca, yo compro carne unos mil kilos mensuales. ¿Eh? Mil kilos mensuales, no, más, dos mil kilos mensuales. Bien, eh, a los pequeños se lo pico bien picadito y a los grandes se lo doy entero. Y luego un poquito de pienso. Poco pienso. El pienso se compone de eh, resto, digo, eh, producto de submoliendas y restos de mataderos y, en fin, no me convence mucho. Pero le aporta un pienso de calidad, le aporta eh, la fibra que necesita y algunas vitaminas que no contienen la carne. ¿no? Bien, vacunas. He tenido muy malas experiencias con las vacunas. Recuerdo yo que una vez vino un veterinario, tenía una camada de ocho cachorros de pastor alemán preciosos, en perfecto estado. Ninguno tenía diarreas, comían de maravilla, estaban gordos. Y a los dos meses llamé al veterinario para no estarlos desplazando a su consulta, lo llamé por teléfono y vino al criadero. Vino, los vacunó y a los dos días... Empezaron con diarreas, con problemas, sobrevivió uno y malamente. Parte de esos cachorros los tenía yo reservados en firme. Tuve un verdadero problema con mis clientes, menos mal que fueron comprensivos y esperaron a otra próxima camada, que no vacuné. Y salieron todos adelante y se los llevaron sin vacunar y les dije no los vacunen todavía, dejen que pasen los días, que ya veremos y efectivamente no hubo ningún problema cuando ya los perros tenían tres meses y pico se vacunaron y no hubo problemas ¿cuál fue el problema de los ocho cachorros? las vacunas no hay quien lo dude las vacunas eh, ¿qué pasó con esas vacunas? desde que salen desde la, de la fábrica hasta que llegan al perro Pasan por distintas temperaturas y a lo mejor se reactivó el, el virus eh, de esas vacunas y me mató siete cachorros de ocho. Pero eso, eso me ha pasado más veces, eh, bastantes veces. Yo ahora soy muy reacio a vacunar los cachorros. Las últimas vacunas que hemos utilizado aquí, porque aquí en el campo hay bastantes ratas, tuve un problema de leptospirosis, tuve un problema serio, y se me murieron algunos cachorros de leptospirosis ya con tres meses. Entonces yo procuro administrarles una vacuna contra la leptospirosis con dos meses, no antes. No me llevo por lo que me diga ningún veterinario. Sigo mi experiencia. Y... Nosotros le comunicamos a los, a los compradores que los perros no van vacunados con la pentavalente, sino a lo mejor con la leptospirosis. Según la edad que tienen los perros, a lo mejor llevan la vacuna de HPPI y otras veces no. Y no hay ningún problema. Eh, hablo como criador, esa es mi experiencia. Ha habido muchos problemas con las vacunas con los humanos. Está, entren ustedes en las redes y verán todos los problemas que hay y el gran negocio que está montado en torno a las vacunas con los animales en general, los animales pequeños. Ese es un grandísimo negocio ¿eh? para las multinacionales y un grandísimo negocio eh, con las vacunas contra la gripe porcina, con la gripe aviar y ahora mismo que estamos viviéndolo, que es una verdadera, un verdadero drama con el coronavirus, eh, que parece ser que, según he estado siguiendo por las redes, eh, es un, un virus eh, desarrollado en, en laboratorio. La verdad probablemente no lleguemos a, saberla, a saberlo nunca, la verdad está, pero sí que hay unos grandes intereses se crean enfermedades y luego se producen eh, vacunas para vender eh, masivamente y ese es el grandísimo negocio. Yo invito a todas las personas que quieran saber algo al respecto que entren en internet, que busquen información para que vean todo el montaje que hay en torno a las vacunas humanas, eh, contra las enfermedades humanas eh, contra estas gripes que se han inventado eh, eh, que no son naturales sino producto de laboratorio como pasó con la mixomatosis famosa cuando yo era niño en conejos que había una plaga en Francia creo que en el sur de, mixo, eh, de una plaga de conejos y entonces eh, se... Eh, produjo un virus en laboratorio y pidieron autorización, licencia, en el ministerio que correspondiera en aquel momento, le dieron el visto bueno, se inoculó esa enfermedad, eh, la mixomatosis, en unos conejos, se soltaron en el monte y efectivamente empezaron a morir, bueno, masivamente los conejos, pero resulta que eso fue una gran catástrofe porque se fue extendiendo en todo el mundo, y hasta nuestros días sigue la, la enfermedad mixomatosis. A Canarias llegó hace pocos años. Si lo hubiesen sabido lo que eso iba a significar para la industria del, del conejo, de la producción de conejos como carne para el ser humano, eh, no lo hubiesen hecho. Bueno, pues esto se viene haciendo con el ser humano, con las, con las, con las gripes, aviar, porcina, y etcétera, Y ahora mismo con el coronavirus y eh, ya digo yo le tengo pánico a las vacunas pánico eh, a veces se vacunan no pasa nada y los perros pues no sé si saldrán bien inmunizados o no pero yo no puedo decir otra cosa tengo que hablar honradamente lo que a mí me parece el tema de las vacunas y mi experiencia con los perros eh la alimentación ya lo hemos tocado mm. forma de criar los cachorros en cuanto a trato como dicen los ingleses el imprinting mucho imprinting y los cachorritos al aire libre desde pequeños que les den sol no criarlos en perreras ahí encerrados siempre no no no no no fuera al exterior campo eso los criadores, me imagino que la mayor parte de ellos lo saben, lo mismo que lo sé yo y no tengo yo que enseñarles nada porque ellos lo saben ya, ¿no? Pero no está de más que lo diga, que mi experiencia después de tantos años de criar muchas camadas de perros, no solamente presas canarios, el resultado ha sido extraordinario al aire libre, sol, aire, corriendo para acá y para allá. Ellos se inmunizan, no tanta obsesión con la limpieza, el ser humano, lo mismo están diciendo médicos, especialistas, pediatras, con respecto a los niños que nacen, que no tanta higiene, tanto porque la inmunidad la van adquiriendo poquito a poco desde que nacen. Eh, lo importante es eso, y el aislamiento imposibilita esa, esa inmunidad natural que van adquiriendo los cachorros eh, criados en libertad, en el campo, en espacios grandes, el sol eh. y, y bueno, mucho ejercicio el que ellos quieran, no someterlos a ejercicio eh, que ellos jueguen, entre ellos, vayan y vengan eso los muscula, las articulaciones eh, se desarrollan maravillosamente bien y si luego con el tiempo descubrimos que tienen displasia de cadera no es consecuencia esa displasia de una mala crianza es congénita, es decir, heredada de los progenitores displásicos que se utilizan con mucha frecuencia, con harta frecuencia tenemos que tomar conciencia, los criadores deben tomar conciencia, tienen que ser conscientes de que ya están por cuestiones económicas, por la razón que sean, que ya todos conocemos, no se radrafían los perros, o si se radrafían, vemos que tienen displasia, pero como no tenemos otros perros mejores, eh, con caderas mejores, se cría con ellos, pues no, eso no es el camino a seguir, hay que eliminar lo que tiene displasia cadera o al principio como hice yo criar con perros porque lo he dicho más de una vez mis perros en un principio descubrí redrafiando los que tenían displasia pero luego a la camada siguiente los cachorros que yo dejaba luego los redrafiaba, dejaba dos o tres o cuatro los que estaban o el que estaba bien después lo destinaba a la reproducción y el que no estaba bien no lo destinaba a la reproducción para eso hay que dejar más de un cachorro de esa camada ahora mismo tengo varios cachorros distintas camadas en algunos pues hay 6-7 cachorros y ya sé los que están bien y los que no han estado bien los he ido quitando y afortunadamente llega un momento en que todos están bien y empezamos con los libre B o grado B y grado A el deseable es el grado A ese es el camino a seguir y el criador que no siga ese camino está condenado al fracaso y está engañando a sus compradores, a sus clientes y eso le va, lo va a arruinar como criador y desaparecerá como criador como han desaparecido en Canarias ¿cuántos son los criadores en Canarias que siguen criando presas canarios? minoría y malos minoría y malos y en la península ibérica y en las Islas Baleares lo mismo y en el extranjero por ejemplo toda Europa y toda América lo mismo aquellos criadores que se lo han tomado en serio y radiografían tienen futuro y los que no, no lo tienen y no es suficiente con recurrir a los perros de Irema, curtó Kennels eh, y comprar perros con el fin de que estén libres de displasia cadera, vale. Tienen, esos perros tienen eh, caderas sanas, pero y bocas sanas y morfología muy aceptable. Pero sigan luego radiografiando porque si no siguen en lo mismo. No porque compren Irema Curto Kennels todos los cachorros van a estar bien, porque no es posible. Es imposible que todos estén bien. Hasta que no llevemos varias generaciones grado A con grado A eh, machos y hembras, no saldrán todos los cachorros libres A o libres B. Sin más por hoy, hasta el próximo vídeo, un cordial saludo y repito, Celso, Romero, un abrazo y a toda la familia, un cordial saludo a todo el mundo.